Residentes en el sector Gregorio Luperón están demandando el arreglo del callejón San Rafael, que está convertido en una ciénaga. 18 años con este pedacito de calle. Dije, dije, porque yo no sé si es verdad que le dan el dinero, se lo dieron a Feli y no hizo nada. Se lo han dado a este y no hizo nada. En, lo, en los 100 días que él tuvo, dije que la iba a arreglar. Entonces vino un ingeniero, yo no sé cuál es, cómo se llama, y dijo que si nosotros hubiéramos hubiera, eh, aguantado... 20 años que pudiera no aguantar más. Yo creo que esa no es la base. Yo creo que si aquí se está desperdiciando tanto dinero en este país, este pedacito de calle, no es que van a venir ahora a esta vieja de que darle besito. Vienen a coger a los muchachitos mocosos y alambelos, porque más vienen cuando hay elecciones. Entonces, que el manija vino punchando con un Pablo y se zambullía, dice: No, no se puede meter. Pero que yo se lo he dicho a Camilo más de 50 veces, que esto es con camiones que hay que venir. Venir con una pala y camiones para sacar el bache, pero también traer camiones de material para echarle, hasta escombros que se le echen. Porque ven, nosotros tengamos las allí. Y ahí entraba el camión a llenarla de agua, porque la, la, le habían echado el combro. Pero el ingeniero que echó el primer falta en el gobierno de Polito, fue que la dañó. Que en la misma hora que paró el trabajo ahí del de asalto, mandó el palero a recoger los de a botar. Y por ahí mismo se fue y no vio más. Nosotros nos pusimos muy contentos cuando vimos la pala que dentro ahí. ¿Cómo se llama esto? Aquí se eh, llama Gregorio Luperón. Okay. Pero a la calle, la calle le, le pusimos propio esfuerzo. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.